Hola, buenas, aquí estamos en Pasi. Vamos a explicar otro método de sistema de ecuaciones con matrices, cómo resolverlo. Ya Fran ha el video anterior el método de Gauss y vamos a ver otro método, o mejor dicho, la extensión de un método. Porque ese método, esto que vamos a aplicar ahora, se aplica eh, a partir del método de Gauss. Es decir, en el método de Gauss hemos llegado a un punto y esto es una ampliación. Decimos, bueno, a partir de aquí podemos seguir un poquito más. Entonces vamos a seguir lo mismo que ha hecho Frank, hasta donde ha llegado Frank, y a partir de ahí vamos a hacer un poquito más para que podamos resolver nuestro sistema un poquito más, más de manera más sencilla entonces vamos a empezar por donde empezamos para pasamos nuestro sistema de ecuaciones a una matriz entonces cogemos nuestra matriz siempre con paréntesis en las matrices y cogemos los coeficientes los coeficientes de los lo literales entonces menos 1 menos 1 1 ponemos una línea que no indica nada simplemente que a partir de aquí están los temas independientes pero que realmente no como no no hay ningún operador ni nada, simplemente para guiarnos. Entonces ponemos menos 4, 6 y 10, nuestros términos independientes, cerramos nuestro paréntesis y tenemos, por aquí tenemos un 3 acompañando a la ley un 2 y acompañando a la feta un 1. Y aquí tenemos un 4, un 4 y un 2. Vale, entonces ya tenemos nuestro sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que nos dice Gao. Hacemos nuestro cero aquí. Siempre a partir de la diagonal tenemos cero abajo. Entonces, vamos a hacer nuestras operaciones. Si os fijáis aquí, multiplicamos esta fila por menos 3 y la tenemos, nuestro cero aquí. Entonces, multiplicamos tres veces la fila 1 y se la sumamos a la fila 2. Y para conseguir nuestro cero, lo vamos a hacer es, perdón, nuestra fila 2. Y para hacer cero aquí directamente, vamos a hacer de un tirón, Tenemos que un 4, pues multiplicamos por 4 la fila 1 y se la sumamos a la fila 3. Otra forma de indicar esto es que nuestra nueva fila 3, la llamamos fila 3 prima, será 4 veces nuestra fila 1 más nuestra fila 3. Y será nuestra nueva fila. Es forma de indicarlo, pero no importa, porque es simplemente para guiarnos. Entonces, como queramos. Entonces seguimos operando, nos copiamos nuestra paréntesis, la fría de arriba se queda igual, menos 1 menos 1, 1 menos 4. Cuidado no copio mal. Y entonces operamos. 3 menos 3 más 3, 0. Ya tenemos nuestro primer 0. Menos 3 más 2, menos 1. 3 más 1, 4. Y 3 por 4, 12, menos 12, menos 12 más 6, menos 6 y ahora seguimos para abajo ahora tomamos esta ecuación y decimos 4 veces esta menos 4 más 4, 0 ya tenemos nuestro siguiente 0 menos 4 más 4, 0 y perfecto, porque ya hemos hecho 0 de un tirón 4 más 2, 6 y 4 por 4, 16 menos 16 más 10, menos 6 entonces ya tenemos nuestro 0 aquí entonces hasta aquí hemos hecho lo que nos hubiera dicho nuestro amigo Gauss. Pero es que la ve aquí, nuestro amigo Jordan, y nos dice, oye, que tú a partir de aquí puedes seguir, porque si os acordáis, nosotros simplemente lo que hacemos es de aquí sacamos un sistema de ecuaciones y seguimos resolviendo. Y dice Jordan, tío, no te estás dando cuenta, ese sistema de ecuaciones podemos seguir sacándolo a partir de aquí con el mismo método que hemos aplicado hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de hacer ceros por abajo de la diagonal, vamos a hacer ceros. Por arriba de la diagonal. ¿Y qué buscamos? Que cuando aquí tengamos esta fila de unos, la diagonal de unos positivos, es decir, aquí tengamos nuestra matriz identidad, recordad la matriz con la diagonal llena de 1 y el resto es cero, cuando tengamos eso, en nuestro término independiente tendremos las soluciones. Así de sencillo. Entonces ahora en vez de hacer cero por aquí, buscamos hacer cero por arriba. Y empezamos por esta eh, línea porque nos interesa porque nos interesa estos dos ceros si este menos uno y este menos uno se nos irían a carete entonces empezamos por aquí pero si os fijáis ya no es como cuando hemos empezado aquí teníamos un menos 1 un 1 es muy sencillo operar porque nuestro elemento pivote es un 1 es muy fácil aquí tenemos un 6 tenemos un problema realmente no tenemos ningún problema porque simplemente nosotros podemos dividir filas entre un número si dividimos esta fila entre 6 tenemos se nos convierte Rápidamente en un 1 aquí que nos servirá de elemento pivote para hacer aquí ceros y aquí otro 1, por lo que no tendremos ni fracciones y nos será muy sencillo para por lo tanto vamos a dividir esta fila entre 6. Bueno, aquí mismo lo siento, pero para ir más rápido, entonces dividimos esta fila entre 6. Tenemos aquí 1 y tenemos aquí otro 1. Y ya vemos que lo que nos decía nuestro amigo Jordan era verdad, porque si os fijáis aquí tenemos la Z. Aquí tenemos nuestro primer 1 positivo en la diagonal, y tenemos nuestra primera solución. Z es igual a 1. A menos 1, perdón. Entonces, como veis, nuestro sistema de Jordan empieza a funcionar. Pero queremos seguir sacando las otras soluciones. Por lo tanto, vamos a seguir con el método. Entonces, tenemos nuestro 1, vamos a escribirlo de la otra forma. Nuestra fila 2 nueva, fila 2' será igual a menos 4 veces la fila 3 más nuestra fila 2 antigua y seguimos también por lo mismo rápidamente y seguimos con este método y decimos nuestra fila 1 prima será multiplicamos por menos 1 la fila 3 y se la sumamos a nuestra fila 1 antigua si queréis sería sencillo como decir nuestra fila 1 menos nuestra fila 3 pero bueno para que sigáis este mismo, esta misma nomenclatura entonces, seguimos operando. Nuestra fila de abajo se nos queda igual. Esta vez es esta la que está diciendo cómo funciona la matriz. Y las que van variando son las de arriba. Entonces, la primera que tenemos que multiplicar por menos 4. Menos 4 más 4, 0. Y ya tenemos nuestro primer 0. Esto y esto no vale nada. Por eso la hemos, la hemos elegido. Entonces, se nos queda igual. 0 y menos 1. Y ahora... Menos 4 por menos 1, 4. 4 por menos 6, menos 2. Como voy aquí, ya hemos hecho 0. ¿Vamos a seguir por arriba? Ahora entonces, simplemente, nuestra fila 1 nueva será nuestra fila 1 menos nuestra fila 3. Entonces, 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 0 se queda igual. Y menos 1, 0 se queda igual. Y aquí... Menos 1 por menos 1 más 1. Nos queda aquí entonces menos 3. Ya hemos hecho estos dos ceros. Nos falta un 0. Ya no podemos recurrir a esta ecuación. Tenemos que recurrir a esta. Entonces con esta vamos a hacer aquí 0. Eh, por lo tanto, seguimos por aquí y decimos nuestra fila 1' será igual a nuestra fila 1 antigua menos la fila 2. Porque si nos fijáis multiplicamos por menos se nos convierte en un más y se nos convierte en cero entonces seguimos por aquí borro esto para que no quede muy pegado si os fijáis no tenemos un no positivo ahí tenemos que operar un poquito más entonces seguimos por aquí que aparece más se va a seguimos por aquí bueno, no mucho mejor entonces se nos queda la fila de abajo igual 0, 0, 1 menos 1 la, la, esta también se nos queda igual 0, menos 1 0, menos 2 Con esa no operamos Y ahora decimos, esta menos esta Menos 1, 1 Menos 1, 0 Ya tenemos otro 0 Aquí hay un 0, por lo tanto el 0 no cambia Aquí hay otro 0, por lo tanto el menos 1 no cambia Y tenemos Menos 2 por menos 1, 2 Menos 3 eh, Perdón eh, Menos 2 Menos 1, 2, menos 3, menos 1. Por lo tanto, aquí ya tenemos técnicamente nuestras soluciones. Y digo técnicamente porque si os recordáis, si recordáis, perdón, tenemos que tener una fila, una diagonal de 1 positivo. Por lo tanto, nos queda una operación más, que es convertir esto, esta fila en positiva y esta fila en positiva. Realmente convertirlo 1 positivo. Por lo tanto, multiplicamos esta por menos 1 y esta por menos 1. Y nos queda 1, 0, 0. Y cuidado que el menos 1 hace efecto en toda la fila. Y nos queda aquí un 1. 0, menos 1, 1, 0. Y otra vez cuidado que el menos 1 afecta a toda la fila. Y tenemos un 2. Y esta se nos queda igual porque nuestro 1 ya es positivo. Y como os fijáis, ya tenemos nuestra diagonal positiva. Y aquí técnicamente tenemos las soluciones. Y no técnicamente porque lo que decía Jordan era verdad. Y tenemos que x es igual a 1, y es igual a 2, y z es igual a menos 1. Y tenemos la solución de nuestro sistema. Como veis, te me más rápido, un poquito más largo, pero nos ahorramos de resolver el sistema de la forma tradicional. Aplicamos nuestro nuevo método, que la verdad es que es muy interesante. Si tenéis cualquier duda o queréis resolver cualquier otro ejercicio o lo que queráis, no tenéis más que decirlo por comentarios, por el foro, por YouTube, donde queráis. Nos vemos en el próximo vídeo.